Quizá por el nombre no te acuerdas de WannaCry, pero este ransomware, un tipo de malware o programa malicioso, fue muy comentado en las noticias durante 2017, ya que afectó a alrededor de 150 países. Este malware hacía que el contenido de los ordenadores fuese bloqueado y pedía un rescate para que pudieras recuperarlo. Lo peor es que esto no solo afectó a ordenadores particulares, sino también a ordenadores de hospitales, empresas de gran importancia, instituciones públicas y algunas más. Según analistas, se cree que los pagos de los rescates alcanzó los 2.000 millones ese año gracias a esto, pero ¿qué es lo que realmente ocurrió? Este malware se aprovechaba de un fallo de seguridad que tenía una versión de Windows que, aunque había sido corregida en versiones posteriores, se mantenía en un ordenador si este no había sido actualizado. Esto nos conduce a insistir en la importancia que tiene actualizar el sistema operativo, aunque nos dé mucha pereza. Te dejamos un vídeo explicando ayudas en caso de que tengas problemas para actualizar tu dispositivo. Este malware, una vez infectaba un dispositivo, era capaz de propagarse a otros dispositivos que se conectaban a la misma red y que no habían sido actualizados, por lo que tenían el mismo fallo de seguridad. Sin embargo, un experto logró solucionar y frenar este ataque masivo, porque descubrió que bastaba con comprar un dominio para detener los cifrados. Lamentablemente, esta solución llegó tarde, cuando muchos ordenadores habían sido infectados y muchas empresas habían pagado los rescates.